¡Bienvenidos, mentes brillantes! Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tonavelira. En este video aprenderás la conjugación de un nuevo verbo del verbo schlafen, dormir en alemán. Los que Si es tu primera vez en el canal Tonavelira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria Rosel. Aquí nos enfocamos en aprender el alemán paso a paso. En este video breve aprenderás un nuevo verbo para agregar a tu conocimiento del alemán básico aprenderás la conjugación del verbo schlafen, del verbo dormir en alemán el verbo dormir es un verbo irregular si te acuerdas en un video anterior cuando un verbo es irregular significa que en presente vamos a vivir dos cambios importantes en dos pronombres personales y los pronombres personales son tú y así er, es la segunda y la tercera persona singular el resto de la conjugación del verbo no cambia por lo tanto tenemos dos lugares donde tenemos que tener una alerta y acordarnos del cambio que va a pasar en ese verbo veamos la conjugación del verbo schlafen en presente y de inmediato vamos a aplicar un ejemplo para ver cómo es este verbo dentro de una frase partimos con el primer pronombre personal es un person singular Ich, ich schlafe, ich schlafe, yo duermo, ich schlafe, zum Beispiel, ich schlafe jeden Tag acht Stunden, ich schlafe jeden Tag acht Stunden, yo duermo todos los días ocho horas, ich schlafe jeden Tag acht Stunden. Segunda Persona Singular, Zweite Person Singular. Alerta. Du schläfst. Du schläfst. Acá, el A se transforma in una A con un Umlaut, con dos puntitos. Du schläfst. Zum Beispiel, du schläfst bis 9 Uhr. Du schläfst bis 9 Uhr. Du duermes hasta las 9 Uhr. Du schläfst bis 9 Uhr. Dritte Person, Singular. Alerta. Er, si es, schläft. Se mantiene ese mismo cambio, la A es un umlaut con dos puntos y se transforma en E. Er, si es, schläft. Er, sie es, schläft. Zum Beispiel, er schläft sehr gerne. Er schläft sehr gerne. A él le gusta mucho dormir. Er schläft sehr gerne. Erste Person Plural. Wir, nosotros, wir schlafen. Aquí ya la conjugación sigue su patrón normal. Wir schlafen. Zum Beispiel, wir schlafen getrennt. Wir schlafen getrennt. Nosotros dormimos separados. Wir schlafen getrennt. Zweite persona plural. Ihr, vosotros o ustedes. Schlacht. Ihr schlaft, ihr schlaft. Zum Beispiel, ihr schlaft im Gästezimmer. Ihr schlaft im Gästezimmer. Ustedes duermen en la pieza de los invitados o la pieza de los huéspedes. Ihr schlaft im Gästezimmer. Y finalmente dritte Person Plural sie tanto ellos ellas, como usted sie si schlafen sie schlafen zum beispiel sie schlafen am nachmittag eine stunde sie schlafen am nachmittag eine stunde ellos duermen por una hora en la tarde sie schlafen am nachmittag Eine Stunde. Con eso ya agregaste otro verbo de los verbos básicos del alemán a tu conocimiento del alemán. Espero que te sea de mucha utilidad y me alegro vernos en un siguiente video. Bis zum nächsten Mal.